Que sí, no, no es una situación linda el, por la que estamos pasando, pero bueno, sabemos que, que va a ser complicado el partido de, del sábado como todos lo son. Eh, necesitamos revertir esta situación, creo que, que es un hermoso partido contra un grande de, de México. Eh, poder revertir eh, esta imagen que, que venimos dando con nuestra gente creo que, que va a ser muy... América, América va a enfrentar al conjunto de Santos este fin de semana. Dos equipos, Rafa, urgidos, ¿eh? Sí. Urgidos, no, Ningún, muy complicado. Creo que ninguno de tiempo. los dos se puede permitir dejar puntos en el campo. Y fíjate lo que son las cosas. Dos equipos que dentro de lo que es o era su sistema, lo tenían bastante dominado. ¿Sí? El América, digo, ahí están los resultados. Los, la suma de puntos de los dos torneos, como el equipo que más puntos hizo en dos torneos, ¿a qué obedece? A que el equipo sabía lo que quería el técnico y se aplicaba y lo conseguía y para conseguir las victorias era paciente pero no regalaba nada, etcétera etcétera y ahora ves a América por ejemplo contra el San Luis no fue ni la sombra de lo que había sido en los torneos anteriores y si ves a Santos, pues Santos también está lejos de lo que era con Almada Muy lejos. Eh. ¿Qué trabajo le ha costado a Pedro Caixinha, no Mario el regreso al fútbol mexicano? Eh, sí, pero nada más te iba a decir algo Sí, regresó Caixinha con un montón de entusiasmo. Pero le quitaron a Valdés. Le quitaron a su extremo. Este, este muchacho, extero. Otero, es buen jugador. ¿eh? Claro, que entró contra la América y lo mataron. Por el tiempo que entró, que no la tocó. Pero es buen jugador. Es decir, el Preciado y Valdés son importantísimos en ese equipo. Ahora tiene otro equipo diferente. Ahora llegó otro jugador que es el goleador colombiano pero juega por dentro, no juega por fuera. Es decir, tiene que adaptarse este hombre a lo que tiene y para mí no tiene mucho. Sí, no, no. Es, no está lejos Santos. Ese, ese es un buen comentario, eh? Así como yo, de repente te hago buenas preguntas, preguntas, buen comentario, buen análisis. Sí, sí. No, no, no, no, no, Santos esos planteles que un había comentario durante muchos yo Este es un preguntas mucho más justo, no, no, eh, no, no, tiene que no, no, punch... que eh, y, y eso, me parece, lo está padeciendo eh, Pedro Caixinha. ¿A qué equipo ves peor, Rafa? ¿Estos dos? Sí. No, a Santos. A Santos, sí. sí. O sea, lo de América me parece que fue, pero con mucho, una de las tres peores actuaciones o tres actuaciones desastrosas que ha tenido América bajo la dirección Solar, que fue... Contra Pachuca, en Pachuca, en la liguilla sí, que luego hizo un buen partido, el de vuelta. Sí. Contra Pumas, el regreso en el Azteca, que le pegó un baile Pumas y este. Que le pegó también, bajo otras condiciones, un baile. Un equipo que no había anotado un gole. Que no había, no había conseguido ni un punto en sí. el torneo. Sí, sí, sí, sí. Un, un América mal eh, contra San Luis... Sin sangre, sin idea, sin personalidad, sin intención. Mario, eh, tiene que cambiar de forma radical, ¿no? este América de Solar. Y Por ahí leía que en un partido que tuvo ayer contra la, la Sub-20 intentó una línea de tres centrales, Santiago Solar. Bueno, ahorita, eh, lamentablemente, está lo de Sánchez. que A mí me gusta mucho Jorge Sánchez. Tiene lo de Cáceres. Ya lastimado. No sé Cáceres. si Valdés esté... Eh, por lo menos en lo que leí, sí trabajó como marcador por derecha. Eh, tiene jugadores, aquí no, que es fundamental. Está afuera. Está afuera. Fuera. Entonces, no es fácil. ¿Pero le cambiarías, ¿le cambiarías el dibujo a la América, sí. Mario? Sí. O sea, ¿eh? no está descabellada esa línea de tres. No, no, porque es lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Tienes laterales? No tengo laterales. Eh, tienes ¿Laterales sí tiene? sí. Laterales volantes, la yun. sí, Fuentes, tiene izquierdos, no tiene derechos. Reyes, también es izquierdo. Zurdo. Sí, sí. Sí, sí. por el lado izquierdo tiene, por el lado de derecho. Pero la yun, con línea de tres. Sí, pero como lateral volante. Sí. Ahí está. Entonces, se le adapta mejor la línea de cinco. Se adapta. Mejor. Lo más importante de este equipo es que recupera la idea de Solari. Que la, recupera, la idea de Solari es eh, la intensidad y la recuperación de la pelota y le di vuelta. Eso le ha ocasionado puntos, éxito y en la transición de ser muy atacante, ahí es donde lo veo que va a flaquear porque no es muy fácil, no es tan fácil jugar al ataque, hacer goles, ¿eh? no cualquiera lo hace, no cualquiera, es decir, él si está acostumbrado a un sistema, no por traer tantos jugadores atacantes ya en automático va a ser más ofensivo, no, tiene que entrenar un montón con esos jugadores. ¿Le alcanzará el, el, el tiempo a Santiago Solari para cambiarle la cara de forma tan drástica con relación a lo presentado el pasado sábado? Nos decía César Caballero, arrancando esta semana, que América iba a trabajar a doble sesión lunes. Pues, yo, yo creo que mucho va a pasar por la respuesta que encuentren jugadores como Valdés y como Osorio, el que trajeron. Otero. Otero. Otero. Otero. Otero, perdón. Por el costado. Si, si ese jugador tiene desequilibrio, tiene profundidad, si Valdés está en el nivel, en el ritmo en el nivel, en la exigencia que él se ve que la tenía porque con, con Almada primero estuvo en la banca eh. sí. y luego le costó un poco, pues tuvo que meter en la intensidad, es sí, decir, sí. un equipo muy intenso, el de Almada entonces yo creo que si esto consigue solar y sacárselo a los jugadores yo creo que sí, porque finalmente atrás habrá que esperar a ver cómo, cuál es el comportamiento de, del central, de Meré Sí. Eh, lógicamente recuperado, Valdés es el líder de la saga. Sí, que en esos tres centrales yo veía a Bruno Valdés, Bruno Valdés por derecha, Jordan Silva como líbero y Meré como marcador por izquierda. Pero jugando con tres centrales. Sí, jugando con tres sí. centrales. Jugando con tres centrales. Manteniendo a Layun eh, por derecha ¿no? y a Fuentes por izquierda. O a O a Reyes. O a Reyes. Exactamente. En un, en un especie 5-3-2 no bueno eh, el dibujo se puede hacer con esos jugadores tranquilamente, tranquilamente lo importante es que este equipo recupere la intensidad y la transición de y la transición de que la América tiene que ganar, tener, hacer goles tener gane ese es el principal problema que tiene que atacar Solari, hacer goles jugar a ganar. sí Eso es difícil para ver, él, le ha costado. Pero yo tengo, yo tengo ahí una duda, hacer goles y, y, sí. y, y comparto esa idea, hacer goles con Roger Martínez. No, pero hacer goles con Roger, con Viñas y con... Por eso, pero ¿mantendrías a Roger? Bueno, ahí no sé, no, no lo he sentido, pero te digo, si tienes a Viñas, a Henry Martín y tienes a Roger y los tres son buenos jugadores, ¿si ¿sí son buenos jugadores los tres? No, para y se si sí. deja. Para mí sí. Son tres buenos jugadores. Para mí, para mí, a para ver... hacer goles, no, y agrega, gente que hace goles. Agrégale eh. a cendejas ¿eh? Otro, es Porque decir... Juan Sol se hizo en la caza. ¿Fue, fue el mejor goleador mexicano del torneo. Sí, yo, a ver, yo sigo cuestionando lo, lo, lo de Roger Martínez. Para mí es un, es un futbolista que ya no, le, ya no le da más a América. Ya no le da. Y por más que se aferra a Santiago Solari, no le da resultados positivos. Sí. ¿No? O sea, a ver, lo no pongo en tela de juicio. Sí. No lo pongo en tela de juicio. Para mí tiene las condiciones, el talento, la calidad. Está confirmado en su selección. Pero de acuerdo a la expectativa, queda de ver. Queda de ver. Más por esas condiciones. Si también. se piensa en dos puntas, yo no sé por qué no pensar en el este Henry. O si va a seguir jugando con solo uno, elegir entre ellos dos y no Roger. Veremos qué pasa el próximo sábado entre América y Santa.